¿Qué tal? ¿Quién me saque? Los saluda Saludos 07 Y sí, señores hoy estamos en una nueva videoreacción Que ya no había traído al canal, pero bueno Hoy vamos a subir una videoreacción a, a videos Perturbadores y raros en Youtube Que existen en Youtube y bueno pues Hoy vamos a ver la primera parte y si quieren Una segunda parte de reaccionando A estos videos perturbadores y raros en Youtube Pues déjenme en los comentarios y con su like Sabré que también les gustó y pues Subiré la siguiente parte ¿no? Así que bueno Vamos a empezar y bueno darle las gracias A Terror Extremo que es el que subió Esto, bueno que subió la recopilación de estos videos raros y perturbadores que dejaré su canal en la descripción para que lo vayan a ver porque tienen los diferentes tipos de videos de terror raros y perturbadores que existen en YouTube así que bueno, vamos a empezar en 3, 2, 1 y vamos para allá Etcétera. Ok, Manifestaciones extrasensoriales que okay. está dando la introducción del del mundo haber Ok, me están pasando imágenes raras para que dejes tu propia opinión Está, ahorita yo va... voy a mostrar algunos de los miles de videos de terror y fantasmas que existen. Ok, va a presentar uh, algunos videos de terror y videos de fantasmas que están ocultos, digámoslo así Así que bueno, aquí vemos, ¿qué es eso? Con una mano abriendo una puerta Y le recomiendo subirse los adivos porque yo lo tengo a lo máximo, ¿eh? Si no... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que suena? Tengo miedo de que. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Se me puso la piel, chilito. Ok, es como un señor con una máscara. Con algo. Como una, una nariz gigante. Con ojos y. Ok. ¿Va a salir algo? No sé, pero tengo miedo. Sí, yo nos vemos pronto. Solo en el bosque. Ese, ese, ese es otro. Ok. Eh, ¿Qué? Algo está pasando aquí. Dice. Sí, sí. Ok, está saliendo en el bosque. Estoy mirando para abajo y no a la cámara. Es porque, porque está la cámara aquí, ¿no? Bueno, ya. Sigamos. Ok, sonó con una rama. Ah, ok, ese es el pisano, perdón. <risa> Ok, va caminando por. El... Escuchó un grito, creo que es de su amigo Y dijo Dylan Dylan O por Dios, dice Están sus títulos en inglés Así que por eso estoy traduciendo un poquito Más o menos de lo que yo sé A ver Está corriendo, está corriendo Bueno, se está viendo la imagen, ¿no? Que está corriendo, pero pues yo estoy narrando Más o menos para que no se haga tan Suspensivo esto o suspensoso No, no, esa no existe esa palabra, pero bueno Ok, ya dejó de correr ser está grabando Y no sé dónde está Está enfocando nada más el piso, no está enfocando el frente ¡Oh, shit! Lo enterró en un poste, ¡qué pez! Está su amigo en un poste Ok Pero se vio que pasó una persona enfrente, ¿no? ¡Oh, por Dios, dice! ¿Quieren ¿Que entren, entren, entren? no quieren. Al parecer son dos, ¿no? Porque yo vi uno que pasó por enfrente. ¿O oh, no? Sí, son... ¿Dónde está? Ah, sí, son dos. ¿Que ¿Dónde está su teléfono que no sabe? Como que esto te deja así como raro, ¿no? Así como, ¿qué va a pasar? o No sé, te pone un poquito de los pelos de punta. Bueno, a mí... Ok, trajeron su... ¡Sí! Le agarró la mano, no sé... Digo, le agarró la mano, le agarró el, el, el, el hombro Y se lo jaló ¿Qué ¿Este sigue corriendo? ¿Qué es eso? ¿Qué es que está pasando? No sé qué pasó, pero salió sangre al aire Terror en un man, manicomio uh, No sé pronunciarlo, perdón ok hay como un tipo que está moviéndose está dios ¿Qué es eso dios mío o sea, está muy está gritando bueno está loco no pues ya digamos ya lo ya su cerebro está puh, explotado ya no sabe ni no sabe lo que está haciendo ya está Dios mío O sea, está desnudo, creo ¿Qué está desnudo? ¿Y ¿Está Como loco ¿Está com ¿Qué está co Se está comiendo algo, ¿no? Ok, desapareció uh, ¿Dónde está? Oye, oh, shit! ¿Qué fue eso? Ok, está en la cama Dándole compulsiones ¿Convulsiones? Perdón, no compulsiones eso? ¿Salió su cara o algo así? ¡Está levitando! ¿Está levitando? ¿Cómo que está levitando? O sea, ¿Rusia dijo el sonido de la muerte? ¡Hala! Oh, esto sí es... ¡Wow, wow, wow! Esto sí me da miedo, ¿eh? Espero que el video haya sido uh. de su agrado. ¿Ok? Compartan con sus amigos. ¿Ya acabó el video? pero uh, está un poco raro, si están raros los videos, ¿eh? están así como, como locochones, no, pero bueno, espero que les haya gustado mi video reacción, y pues si les gustó déjenme su like para saber que quieren una segunda parte con más videos de, de raros y perturbadores, así que bueno, nos vemos en un siguiente video, ya saben, si les gustó déjenme su like y su comentario de qué les pareció, así que nos vemos, adiós.